la compañero, compañeradera, aquí estoy para compartirte lo que es ya la décima ley de bioenergía de las 12 que hemos acordado en transmitirte, ¿sí? ¿Qué dije que te iba a transmitir? Muy bien, préstame mucha atención, porque si podés comprender... Esta ley que te voy a explicar, puede que tu pensamiento se transforme de formas inimaginables. Detrás de cada ley de bioenergía hay un secreto. Es el secreto del movimiento de la energía. Por eso funciona en todos los casos y siempre. Ahora sí, la vida no tiene la culpa si vos conocés las leyes o no, si vos las aplicás o no. ¿Sí? Bien, esta ley tiene que ver con el pensamiento, con la mente. La ley te dice, piensa en números binarios. Así de simple. ¿Cuáles son los números binarios? Para pensar en números binarios tenemos que pensar en el 0 y en el 1. Nada más. Solamente 0 y 1. El 0 o el punto cero como me gusta llamarlo a mí es un, un punto mental en este caso mental y el punto cero tiene que ver con la neutralidad con el vacío tiene que ver mmm, con, con el equilibrio con la estabilidad no hay algo que pese más en el cero por eso es un cero ¿sí? y en la contraparte, está el uno. El uno no significa uno, la unidad. Significa lo que está conectado, lo que está activado. El cero y el uno. Pensar en cero y en uno es igual a pensar en fortaleza y en debilidad. La nueva tendencia, sobre todo de la medicina energética es de pensar, sentir y medir y evaluar y diagnosticar y de realizar todo tipo de, de, de soluciones buscarlo a través de medir y pensar con un pensamiento binario cero y uno, fuerte o débil y habrá escuchado a mí Muchas veces decís estás fuerte o estás débil para. No tenés que confundir tampoco con el cero, que el cero sea débil y el uno sea fuerte, porque no es así. En realidad el cero es neutral, ni fuerte ni débil. Fuerte en todo caso ante lo, lo débil y lo fuerte. Eso es el cero, el punto cero. El punto cero te lleva a entender que no tenés ningún tipo de conflicto con esa información. Si estás en el punto cero no te afecta. El 1 puede estar por otro lado en positivo o en negativo. Pero está activado, estás conectado a esa información. ¿Sí? El cero es desconectado. Él, uno es conectado. Entonces, si vos pensás en términos, en números binarios, la vida se simplifica muchísimo. Porque, por ejemplo, podés ver algo allá afuera que te moleste. Si te molesta, ¿ahí está en cero o está en uno? Está en uno. Estás conectado a esa información. Entonces tenés la posibilidad de desconectarte, de ponerte en el punto cero respecto a esa información, o de cambiar, vamos a suponer que está en uno menos, o sea, está en negativo, tenés la posibilidad de activarlo en positivo. Pero es una elección tuya. Todo lo que te preocupa, disgusta, molesta, enoja, está activado y por lo tanto vale como uno Y yo te puedo asegurar que si vos te mantenés en el punto cero hay cuestiones que conviene que estés en punto cero hay cuestiones que conviene que estén activadas en el 1. Va a depender las circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero activar, que los ingresos de dinero estén activados en mí, y yo lo mido, lo pienso, a ver cómo está esto. Si me da exactamente lo mismo, que, ten, que esté activado el ingreso de dinero en mí o no, voy a estar en cero. Si no me afecta, no me preocupa, no me molesta, me da lo mismo. En cambio, si yo quiero que esté activado, tiene que estar en uno, fuerte. ¿Sí? no en menos uno, si está en menos uno, quiere decir que está activado lo negativo, que no ingrese ese dinero. <risa> Esto no es una clase para terapeuta, es para que lo use en tu vida, por lo tanto, lo que te tiene que importar es lo siguiente, en la vida en general, antes de permitirte tener problemas y conflictos con todo lo que existe, piensa en binario. Si estás en punto cero, te neutralizás ante eso, Vos decidís, ¿cómo vas a estar? ¿Conectado o desconectado? Por ejemplo, si muchas, este, en la televisión hay muchos mensajes muy tristes. ¿Querés estar conectado o desconectado de esa información? Vos elegís. No quiere decir negar la información. No pasa por ahí. Pasa simplemente porque vos elijas en, con un pensamiento binario. Cero o uno. Conecto. ¿O no conecta? ¿Sí? Yo te aseguro que la mayoría de los problemas se hacen a un lado, empiezan a desaparecer, si vos pensás en términos binarios. Aparte, si tenés un pensamiento así simple, ¿sí? un pensamiento corto que nada tiene que ver con la inteligencia, vas a poder elegir a cada momento en qué pensás y en qué no eso ya te quita muchísimo de imaginario y cambia muchísimo la vida de una persona no vas a poder hacerlo todo el tiempo pero empezá a probar si tienes muchos problemas, muchos conflictos estás muy aturdido y confundido empezá a practicar esta ley porque yo te aseguro que siempre funciona muy bien Espero realmente que estés llevando a la práctica todas estas leyes, que son a la vez herramientas, porque las utiliza el universo. Si las utiliza el universo, ¿por qué no las vas a utilizar vos? Empezá a usarlas y espera el libro, en el libro muchos ejemplos. Muy bien. Nos encontramos entonces la próxima semana, donde ya vamos a estar en la onceava semana, Ley de Bioenergía T12. Te dejo un beso enorme. A practicar. Saludos.